Ya estamos en el segundo bloque, listos para recibir a nuestro primer invitado del día de hoy. Lo recibimos con un fuerte por aplauso, supuesto. por supuesto. Ya estamos con Pablo Mezzatesta, que es el responsable del área de bienestar estudiantil e informes de la Universidad Juan Agustín Massa. Bienvenido, Pablo. Muchas ¿Cómo ¿Cómo gracias, buenos días, muy bien, por suerte. Aquí bueno, estamos disfrutando de o sea, la cuarta jornada de la Expo Educativa. ¿A full? A full, muy a full. Queda hoy y mañana. Y mañana sábado, exacto, estamos mañana hasta las 14 horas. ¿sí? ¿Cómo arrancaron? Muy concurrido, me imagino. Verdaderamente ha ido creciendo, da el día martes, miércoles, jueves y hoy viernes explotado, podríamos decir muy bien y muy contentos porque los chicos están participativos, nos están visitando en el stand, bueno, estamos disfrutando una muy buena expo educativa. ¿Y este año dónde se está llevando a cabo? En la nave cultural, ah, estamos desde el día martes 28 hasta el sábado 2. Perfecto, uh -huh. y allí para el que nunca ha ido a una expo, no sabe bien de qué se trata, cada universidad, con sus diferentes facultades tienen como su stand, donde van a recibir información y demás, ¿es así? Exactamente, es Bien. el momento de sacarse las dudas a ver qué vamos a elegir, qué carrera vamos a visionar para nuestro futuro. Así que estamos muy contentos, nuestro stand verdaderamente lo hemos hecho muy amigable, hay uh -huh. living, hay plantitas, muchas luces. En cada living, por suerte, hemos logrado que los chicos se sienten, charlen, qué se bueno. saquen las dudas todas ¿Y a sus con quiénes ansiedades? charlan, por ejemplo? ¿Con quiénes van a interactuar ahí? Tenemos eh, equipos de informadores, que son chicos que están estudiando actualmente uh -huh. las carreras. Oh, está buenísimo. Eso está bueno. es de eso, estudiante a estudiante acelerada. me parece que es, es riquísimo lo charla que se puede pares. hablar. Es charla de pares. Sí. También hacemos actividades, por ejemplo, montamos ayer un estudio. A ustedes que les gusta la comunicación, hicimos uh, una grabación mimo. en vivo, tal eh, cual. Qué, qué divertido. Se armó toda una experiencia ahí con cine excelente y los el periodismo de locución. ¿Se bueno, animaban a pasar los chicos? Algunos se animaban, otros estaban más tímidos, <risa> hay un poco de vergüenza. Sí, las, cámaras, <risa> las cámaras asustan todavía. Sin o duda. estuvimos haciendo actividades, por ejemplo, antes de ayer con microscopios, ver parásitos, ver células. Los chicos están muy alucinados con lo vivencial, así claro, que estamos felices es un con plus. Eso. Aparte, sí. recién Clarita anunciaba tienen 40 carreras, es muy amplio. Es un que es la Universidad Masa. 40 carreras de varias ramas, deporte, salud, bueno, si me pongo a nombrar creo que vamos a estar hasta las 3 de la tarde. A ¡Pantallazo general! Pero, ¡Pantallazo general! Todas las carreras de deporte, educación física, las de salud, farmacia bioquímica, veterinaria, uh -huh. kinesiología, podología, uh -huh. todo tenemos absolutamente de salud, sino las de sociales, que te gustan a ustedes, de comunicación, ahí periodismo, nosotros, claro. Ahí los tenemos, ahí los, <risa> los recordamos. <risa> bueno, toda la parte de contador, eh, todo lo que es recursos humanos, dirección uh -huh. de empresa y las ingenierías. Hay chicos que todavía estudian carreras de 5 años, les quiero decir, ingeniería ¿Qué? en la ¿Qué? De ¿Qué? Y mensura, sí. bueno... Eh, o si no, tenemos todas las partes de, de enología sommelier, que está muy en boda lo que es no, eh, Caminos boda. del vino sí, Muy variado, me encanta. Estamos Viste que, que en la expo, bueno, todos pasamos por ese momento, ¿no? Y, y muchas veces el colegio hacía la invitación y, y organizaban la salida a la expo educativa. Tenías, por un lado, los que estaban muy dubitativos... Por otro lado, los que iban con 40 folletos en la mano, porque ah, claro. todas las carreras les habían gustado. Es, es muy lindo lo que se genera. Es muy lindo y este año hemos logrado lo que es eh, papel cero. Entonces estamos ah, trabajando ah. con el stand que sería eh, a nivel de sistema, ecosistema sí. sustentable, amigable con O sea, ecosistema. que eso de los folletos ya no va más. No existen más, bien. tenemos bien. todo código QR, entonces ah. los chicos, acuérdense que tenemos el bichito del celular. Sí. Obvio. Fotos, ahí escaneamos el código QR y directamente tenemos toda la información. Y no se ven los papeles por el piso. Está buenísimo. Es que es de... la era digital. Hay Totalmente. Que eso es lo positivo Sin duda, eso. Pablo, ¿y acuerdo. qué? Sí. Por lo que has más o menos tanteado con los chicos, ¿cuál es la carrera que más les interesa? Mm. ¿En cuál has notado más inquietud? Miren, hasta eh, les puedo comentar, la tendencia es veterinaria, sigue siendo furor Mirá. Hoy es que nos acá fue Mendoza... a visitar hasta un perrito, se nos subió oh, a nuestro sillón y sí, ahí mira. se acomodó con nosotros. Quería chequear <risa> los profesionales que iban a tener. Exactamente, bueno, tenemos veterinaria, sigue estando en kinesiología, farmacia sí. y bioquímica. De hecho, ah, sí, perdón sí, Pablo sí, que dale. te interrumpa, veterinaria en Mendoza es el único lugar donde se, se puede Es el único estudiar. lugar donde se puede Y estudiar. por ahí antes los chicos viste que tenían que viajar, qué sí. sé yo, a Córdoba, Córdoba. A Río Cuarto. Exacto. Lejos de sus familias, todo el gasto que implica, ¿no? No, no, y, te, por y ahora la tenemos acá en Mendoza La, ¿la tenemos en Mendoza con excelentes profesionales sí. Tenemos montado absolutamente todo Si ustedes cuando van a la universidad Hay uh -huh. un se llama hospital de pequeños animales sí. Dentro de la universidad O de grandes animales en la base Entonces uh -huh. los chicos hacen todas las prácticas Dentro de la universidad, excelente. excelente Bueno, las otras carreras que siguen Y están preguntando un montón, periodismo es a full Periodismo uh -huh. locución, nos ha sorprendido Este año, Mira que y bien. las carreras de salud eh, Dentro de lo que hay unas que no se Conocen mucho, puericultura, que es todo el cuidado de los niños. Ah, mira. Ahora hay verdaderamente muchas preguntas, entonces estamos contentos que se va abriendo el campo de lo tradicional. Generalmente todos sí. piensan nutrición, farmacia y bioquímica, kinesiología, claro. veterinaria. Ahora claro. abren el mundo. Está buenísimo. Ingenierías. Ayer verdaderamente Ingeniería en Agrimensura tuvo muchas consultas, así que uh -huh. estuvo muy bueno. Está buenísimo, sí, porque por ahí a veces tenemos muy esas carreras tradicionales, las más estudiadas o las más antiguas, <risa> pero no conocemos esas nuevas carreras que se han incorporado entonces. Entonces ahí bueno, capaz que, que se despierta de ese bichito eso, que la, la vocación. Tal cual, que, que cuesta estar... tanto encontrar, es un proceso difícil y está buenísimo que, que haya como una red de contención, como un acompañamiento Exacto. para que esa transición no sea como tan traumática, ¿no? Sí, sí, es, esa la palabra, palabra es la palabra traumática. correcta, traumática. Sí sí, sí, sí. Bueno, y con las intervenciones que hacemos, por ejemplo, los chicos de musicoterapia, es otra carrera que también está oh, en Auque, Me encanta, qué linda. Al hacer la intervención están haciendo una intervención musical, ahí les dicen, ah, esto no lo sabía que existía como carrera. Y ahí ah. van y preguntan, bueno, es la idea, hacer vivencial fuera del papel y que uh -huh. puedan experimentar un ratito en la exposición Perfecto. ¿Horarios? horario, desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas, Perfecto. hoy día uh -huh. y mañana de 9 a 14 horas, cerramos a mañana. Mañana es el último día así Exacto. que están a tiempo y se si me ocurre pueden ir madres y padres también a acompañarlos, o a sea, los chicos, a ver, los pibes tienen 17 años pero siguen siendo, siguen Obvio. siendo niños de... Está bueno años. tener ahí acompañamiento bueno, de los padres, ¿sí? la visión. Acompañar sí, que la sí. familia también se involucre, no. porque es un proceso de todos, ¿no? No sé si se acuerdan que también iban los tutores estamos teniendo ah. muchos tutores ah, del colegio y los padres que ahí siempre acompañan a sus piojitos sí. para tomar la decisión de todas maneras si mañana cierra la parte presencial pero esta Expo educativa tiene la bimodalidad sigue sí, estando la página de expo mendoza punto donde pueden ver la puerta educativa todo el año ah, así que buenísimo. verdaderamente es una herramienta para utilizar y ver espectacular, ahí estamos viendo las redes sociales eh, de la Universidad massa los encuentran como arroba somos un ellos también a lo largo de todo el ciclo lectivo van comunicando diferentes actividades, información sobre las carreras, sobre los profesionales que se van recibiendo también, así que es muy bonito para ir ya eh, adecuándose ¿no? a lo que sí, es el mundo universitario claro. ir buscando toda la información allí en la página, bueno la invitación está hecha chicos, es una gran herramienta la Expo uh -huh. Educativa, así que a no dejarla pasar, los que tengan dudas, los que estén allí a punto de definir su futuro, que no es poca cosa, no. es algo muy difícil, tienen, tienen este espacio que, que está muy bueno y allí los van a estar esperando en los livings de la Universidad Juan Agustín Maza.